Muy buenos días para todos. Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Silvana, Henry, pues para mí es un orgullo estar hoy aquí, eh, compartiendo digamos, todos estos temas de sostenibilidad, ver tantas caras conocidas, amigos conocidos de autos, Mónica, Alberto, eh, que vamos a tener la oportunidad, la doctora Patín también, que ahorita va a mencionar un poco lo que está pasando en la Procuraduría, ¿no? porque eh, frente a lo que decía Alejandro ahorita, digamos de la triple crisis, pues me parece que le tengo algunas noticias, tengo una… bueno, creo que me pasó también lo del, mini, lo del alcalde que tenía una, una, una presentación un poquitico más actualizada, pero bueno… Hablábamos de la triple crisis y el informe global de riesgos que prepara, digamos, marsh McLennan para el informe, digamos, para, para la conferencia mundial que se realiza en Davos. Ya nos habla de tres eh, riesgos y nos habla de los diez principales riesgos donde está definitivamente el fracaso de la mitigación de cambio climático. Y ya eh, los resultados nos empiezan a mostrar que estamos por encima de las apuestas que estaban planteadas en el Acuerdo de París, el fracaso de la adaptación a cambio climático, y gracias Silvana, digamos, por el panel, me parece importante lo que sale allí, pero creo que es importante mencionar lo que pasó en Egipto, que se crea el fondo de pérdidas y daños. Digamos, en el en el argot colombiano, y pensando en la ley, digamos, de gestión del riesgo de la 1523, pasamos de una visión de prevención a atención, ¿sí?, porque entonces es, digamos, como lo que tenemos aquí, el fondo de adaptación y la unidad de gestión del riesgo, que es como más enfocada a los temas de adaptación. Y eso nos los empieza a decir. Está también el tema, digamos, de la empatía por el otro, es uno de los crisis en de de, el marco, digamos, de la, de la policrisis que se viene, más los temas de ciberseguridad, entre otros aspectos. Pero. Lo que nos trae hoy, digamos, a colación es el tema del fracaso de la mitigación del cambio climático. Y cuando, cuando me proponía la ACP y el título me, me, me planteaba que cómo podría la empresa, y ahorita Héctor y Mónica y, y Alberto, pues, semejante reto que me toca a mí tratar de abrir el piso para lo que realmente ustedes están haciendo, pues yo pensaba, y es como, como un matrimonio, cuando uno está. Eh, lo, lo, le toca ir a un matrimonio Y es Fui participado Entonces uno le llega la, la participación Y digo, bueno, me informaron Lo siguiente, fui invitado Entonces digo, bueno, ¿cómo me va a vestir? ¿El regalo? ¿Dónde está la lista de regalos? O sea, me voy involucrando un poquitico más El tercero Fui nombrado padrino Es decir, uh, aquí ya me toca una responsabilidad un poco más amplia Y el cuarto es Me voy a casar entonces, es muy en el marco también de lo que viene en la tarde del Acuerdo de Escazú, ese nivel de incidencia. Y lo que les quiero traer aquí es, estaba revisando un poco y revisamos la en marcha, digamos la, la reglamentación climática a nivel mundial y hoy 35, 37 empresas del sector afiliadas digamos a la asociación, 21 29 tienen algún mandato o regulación asociada al tema de mitigación de gases de efecto invernadero. Mandato. Y ahorita vamos a ver, ¿mandato de quién? 19 empresas tienen mandatos dentro de los marcos de reporte de lo que se denomina hoy el TCFD. ¿Sí? Reino Unido, Unión Europea, Canadá o Japón ya lo vuelve un marco obligatorio. Cinco ya tienen mandato de reporte de sostenibilidad europea. Y eso ahorita lo, lo decantamos un poquito. Nueve tendrán mandato, estamos esperándolo próximas semanas, de alcance tres de la Comisión de Regulación y Comercio para las entidades que cotizan en bolsa de alcance 3. Y en una, una diapositiva que traía, que revisaba un ejercicio de seguimiento que se hace a nivel mundial, que se llama el Net Zero Tracker, donde están las más grandes empresas, donde le hacen seguimiento a las 2,000 empresas más grandes, 900 han enviado su apuesta del Net Zero. Y cuando presentan su Net Zero, con alcance 1, 2 y 3, menos del 20% incluyen el alcance 3, sus proveedores. ¿sí? Entonces, ahí hay un, un reto de lo que viene. Está bien, yo estoy metido en lo mío y es seguramente lo que vamos a ver ahorita en el panel. Y finalmente, 10 tienen taxonomía verde. Recordemos que hace 15 días México sacó su nueva taxonomía verde con inclusión de temas sociales que es un reto también frente al tema. Y aquí puse seis sin mandatos nacionales e incluí un pequeño asterisco, porque estaba mencionando y la semana pasada el Consejo de Estado ratificó un, un trabajo que venía haciendo, la, liderando la Procuraduría frente al Ministerio de Ambiente donde le dijo reglamente la ley climática en cuatro de sus principales artículos. ¿Sí? Y en algunos incisos y no quiero entrar en ese detalle, pero hay dos temas importantes que yo creo que estamos dejando pasar allí y es reglamente lo que tiene que ver con los planes, digamos, de ordenamiento y planificación del territorio. Y a momentos de entrar en lo que dijo el alcalde, y no entendí muy bien el concepto, digamos, del calor y no sé si era un tema electoral que estaba hablando allí, pues seguramente vendrá toda la posibilidad de que los planes de desarrollo territoriales o de gobernantes tengan esas consideraciones. Pero cuando hablo de mandato, lo que me estoy imaginando allí es quién lo manda, ¿Sí? quién me está obligando a mí como tal. Y como les dije, no, en ese asterisco tampoco incluí, digamos, y ahorita que, que por parte del Ministerio de, de Minas no van a hablar, no incluí las reglamentaciones que existen hoy de los planes de cambio climático sectoriales, a nivel nacional, sino que me traté de ir un poquitico a una visión eh, diferente y es quien, quien me obliga. Acuérdense que fue una discusión mundial que en la COP de Cambio Climático de Glasgow por primera vez salió un lenguaje que decía retirar progresivamente los hidrocarburos y lo interesante allí es que en esa COP de Cambio Climático, se estaba lanzando lo que era también el Balance Mundial. Balance Mundial que dura, un, que tiene un periodo de duración de dos años, que termina ahorita en junio del de próximo mes. Entonces, eso tiene tres fases. La primera fase era recopilación de información, que termina, como les digo, ahorita en junio. Una segunda fase que es un diálogo técnico, Sí, que termina también ahorita en junio, y una tercera fase que es la propuesta de decisión que va a venir en la COP de diciembre. Se han enviado mil documentos para definir qué más se debería hacer en los temas de cambio climático, en temas de mitigación. Y revisando algunos de los documentos que están allí planteados, lo primero que uno ve es que dicen, uno, vuelve el lenguaje, asociado a retirar los hidrocarburos. Entonces, por eso les digo y empiezo, digamos, con el tema global. Ya hay ese lenguaje en algunas de las propuestas que están ahorita evaluándose para lo que viene en la COP de, de cambio climático. Dos, un poco lo del alcalde de Barranquilla, incluir dentro de los esfuerzos a las ciudades, o sea, no solamente que sean los territorios. Y eso va de la mano también con lo que hablaba del Consejo de Estado, porque una de las decisiones que está allí es, también el Ministerio de Ambiente tendrá que en los próximos seis meses reglamentar lo que hace referencia a los cupos transables. Y los cupos transables, como también lo plantean algunas de las decisiones que se buscan, que se incluyan en la siguiente COP, tendrán que ver con decisiones de que existan las ciudades y los territorios como parte de los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significará que, ¿por qué no? Pensar que el día de mañana nuestros departamentos tengan de la mano de la apuesta que tiene Colombia el 51% de reducción de las emisiones, que tenga, digamos, unos cupos transables por departamento, por región y va de la mano de lo que se está haciendo, digamos, en los diferentes eh, sectores y obviamente desde el punto de vista de la deforestación como tal. Ayer se aprobaba el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, cómo lo está incorporando el Estado también, ¿Qué es, cómo está viendo los estados. Recientemente una ONG reconocía la contribución nacionalmente de Colombia como una de las más integrales del mundo, la segunda más integral del, del mundo desde el punto de vista de adaptación, mitigación y medios de implementación, pero tenemos digamos retos que, que lo discutían ahorita en el panel como tal. ¿Quién lo define? El gobierno. O sea, ¿quién, ¿quién está dando ese mandato? El gobierno. Los planes de cambio climático, de fin, ¿quién, ¿quién lo está dando? Sectorialmente lo está diciendo, es el Ministerio de Minas el que está digamos diciendo eso, es el Ministerio de Ambiente el que está diciendo eso, o como lo estamos viendo en el DCFD, seguramente ya son los inversionistas y ahí lo que pasa y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es que esto empieza a cobrar relevancia, pues ahorita tenemos a los presidentes, directores de tres empresas, en donde seguramente a nivel de gobernanza el tema subió. Y subió de un tema operativo a un tema completamente estratégico. ¿Es la casa matriz, es el presidente o es lo que hoy se conoce como el Chief Sustainability Officer, el que toma la decisión? Y un poco, historia, cuando en su momento se empezó a construir la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, y que trabajamos con una metodología de Sudáfrica, era generar un consenso. En su momento, trabajamos con la Universidad de los Andes, Ángela Cadena, Eduardo Berens, y aparecían dos maneras de trabajar, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, imagínense de arriba hacia abajo, si a nivel global se toma una decisión, pues es, es una decisión de Estado que empieza a bajar, a ver cómo la vamos a implementar. Pero de arriba... De abajo hacia arriba era, nos sentábamos, la Universidad de Los Andes identificó casi 300 medidas de mitigación. Pero ahí en ese momento, y en el caso digamos, del sector energético de petróleo y gas, el, el barril estaba a un valor y uno decía, esas 300 no vamos a poder hacer muchas cosas. El recobro secundario ¿sí? con inyección de CO2 era inviable. Y hoy, cuando uno oye las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol, pues uno dice, parece que el camino va por ahí. Y los resultados que habíamos en algunas de las presentaciones de ayer, parece que ese 30 y algo por ciento va a subir. Y uno dice, listo. Entonces, aquí parece que las cosas empiezan a cobrar, digamos, unas dimensiones diferentes. Entonces, cuando teníamos esas discusiones de abajo hacia arriba, pues lo que pasa es que había unas consideraciones muy técnicas. ¿sí? que Seguramente no estábamos incluyendo el lado financiero, ¿sí? que nos pudiera dar un, un ejercicio como claro. Y entonces, aquí empiezo a imaginarme algunos actores de esas lecturas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Operativo, después con, y pues quiero saludar también, Carlos Rodríguez, con, con quien estuvimos ahí paliando cuatro años en, en la ANLA. Y de esas 300 medidas que se identificaron en la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, en la ANLA identificamos un poco más de 60, 60 que estaban pasando en el territorio. Sí, que estaban pasando en las empresas, que se estaban llevando a cabo. Entonces pasamos de 60, de 300 a 60, y esas 60, pues uno dice, ok, esto ya está pasando. Pero cuando tratamos de, de subir el nivel, pues estábamos en lo operativo. ¿Sí? Ahí sí, como oye uno, ahora estamos los nadies y las nadias, sentados como revisando, oiga, cómo vamos a mejorar y cómo vamos a, a subir el tema. Y seguramente pues no se lograba porque algunas de las empresas no tenían unos, unos marcos de acción como tal. Después empezamos a ver que el CDP, un mecanismo de reporte, empezó a cobrar fuerza. Es quizás el mecanismo de reporte más fuerte a nivel internacional. No a nivel latinoamericano, pero sí a nivel internacional. GRI es quizás el más importante, digamos, a nivel latinoamericano y colombiano. Pero apareció el TCFD. El TCFD tiene cuatro estrategias. Una, gobernanza. Y la gobernanza entonces nos lleva a estos temas operativos de los ingenieros ambientales como yo, nos lo lleva y nos lo sube a la presidenta como Mónica. ¿sí? Y Mónica la que toma la decisión y más arriba la junta directiva le está diciendo oiga yo necesito que usted me muestre si va a cumplir o no va a cumplir o cómo que va a proponer. Entonces usted dijo Net Zero y está cumpliendo o no está cumpliendo. Y hoy digamos desde el rol que, que, que ejerzo, pues estoy mirando si las pólizas están cumpliendo o no están cumpliendo lo que pusieron en el informe de sostenibilidad. ¿sí? Entonces eso empieza a cobrar cada vez más relevancia y va subiendo y va subiendo. Y este tema del TCFD va cobrando fuerza, fuerza, fuerza, porque la lógica de las cuatro lineamientos, como tal, se está llevando, digamos, a los reportes de contabilidad, a los reportes financieros y a la marco de reporte que está creciendo ahorita, que es el TNFD también. Entonces, a veces esto empieza a sufrir y esa, es esa triple crisis que se hablaba, la pérdida ecosistémica, como tal. Cuando, cuando trabajamos en eso, digamos, con, con Carlos, pues veíamos que, listo, había temas donde operativamente aparecían temas de movilidad sostenible, emisiones fugitivas, quemas, energías renovables, eficiencia energética, innovación, mejores prácticas. Pero es lo que le va a pasar y nos está pasando, y es el último reporte del IPCC nos indica que estamos 1.1 grados por encima de la meta aspiracional del Acuerdo de París, es decir, ya no estamos en el 1.5, sino estamos en el 2.6, 2.7. Entonces, ese balance mundial que se realiza este año, que seguramente el presidente Petro estará allá, porque tendrán que ir todos los presidentes de las naciones, les van a decir, ¿cómo van, no es suficiente, no es suficiente y habrá que, que aumentar. Entonces, la lógica mundial también ha sido, venga, ustedes propongan y sumen, y no está sumando. Por eso les digo, estamos en 2.6 A hoy, según el último reporte del IPCC y también de Naciones Unidas de, de ONU Ambiente. Entonces, allí lo que empieza a pasar ese abajo, hacia arriba, pues es que hay una concentración, digamos, en los temas que son operativos, opciones que no son consideradas por falta de presupuesto, digamos posiblemente que está por fuera de las necesidades del Acuerdo de París, hay unos resultados que no son consistentes con la ciencia, ustedes saben que existe lo que se llama, digamos, el Science Based Target, los objetivos, digamos, basados en la ciencia, con apuestas a 2 o a 1.5. De, de, definíamos, digamos, que la responsabilidad exclusiva en un área operativa o táctica no necesariamente subía, digamos, al ejercicio estratégico. Había consideraciones de que yo soy carbono neutral, es decir, que planteaba la compensación y algunos de ustedes estarán pensando seguramente en la ley de acción climática, en su artículo 19, que es decir, cómo meto mis compensaciones para que me permita, digamos, también hacer ese ejercicio, pero no necesariamente obedece, digamos, a los temas del de net zero, que es lo que es el aspiracional de París. El net zero nos está mostrando también que el 85% de las emisiones hoy están cubiertas, y el 88% de la población está cubierta. Entonces, por eso nos está faltando ese, ese 12, 12%. Y las 2.000 empresas más grandes, como les mencionaba, 900 hoy han reportado, sin incluir el tema de alcance 3. En ese sentido, eh, obviamente, cuando uno mira desde arriba hacia abajo, y es la lógica de lo que Muchos de ustedes ya lo han venido haciendo y no estoy diciendo nada, nada nuevo. Se parte de conocer un inventario de gases de efecto invernadero, se define una meta. Desde allí, digamos, se podían plantear diferentes ejercicios de. Eh, identificar co-beneficios, lo que se está hablando ahorita de naturaleza positiva, el net zero, hay un grupo, digamos, de interoperaciones, que es el mismo tema, digamos, de gobernanza arriba, es decir, parte deja de ser operativo, se lleva a la gobernanza, se establecen mejores prácticas, se establece, digamos, un equipo de construcción de innovación, de gestión del cambio, que produzca, digamos, lecturas de lo que venimos hablando y está pasando, eficiencias energéticas. Eh, energías renovables, quemas rutinarias, emisiones fugitivas, movilidad sostenible. En ese sentido lo que, lo que quiero dejarles el mensaje como tal es, debemos esperar este año que en el marco del balance mundial se tomen decisiones relevantes, hay información ya hay propuestas en donde se incluyan nuevos actores, in, Inclusión del lenguaje similar al que se planteó en Glasgow, es decir, va a haber, digamos, una, unos temas complejos allí, políticos. Viene el, el, ese, ese ejercicio, el balance mundial en esa COP, en donde van a decir, no estamos cerca de lo que nos estamos comprometiendo. Viene el ejercicio de adaptación a cambio climático también, donde les digo, se crea el fondo de pérdidas y daños que pasa de una visión, digamos, eh, preventiva a más de atención de desastres y seguramente es muy relevante también considerar el marco de reglamentación que tiene este país en los próximos seis meses y un poquito menos, en donde tienen que quedar cómo se incluyen las consideraciones de cambio climático en los planes de, eh, en, en los instrumentos de planificación identificados como seguramente POTS, POMCAS, planes de desarrollo, entre otros. Y allí ha estar, habrá que estar muy atentos frente a lo que eso eh, significa. Entonces, eh, con esto quería agradecerles y creo que fui supremamente puntual con el, con el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco.